en el día de hoy que es martes 13 de abril del año 2021 es el momento donde nosotros pues compartimos ya el comentario final y posteriormente a lo, compartir con ustedes los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy miren el día de ayer nosotros comentábamos con respecto al, al, al anuncio que hiciera el partido de la liberación dominicana y es este de anunciar unos siete aspirantes 7 siete precandidatos. Quienes aspiran a ser candidatos eh, a la presidencia por su partido en el, en el 24. También nosotros eh, pues, comentábamos sobre la misma situación que anunciaba eh, Franklin García Fermín, ministro de eh, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, quien es parte eh, del comité, ¿verdad?, de los máximos dirigentes del PRM, donde decía que el PRM se aprestaba a una especie de, de reformulación o de revisión de los estatutos con miras a que el presidente Luis Sabinader pudiera ser candidato, pudiera regirse en el 2024. Pues, en el día de ayer eh, salió a desmentir esta, esta información su presidente, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, donde dijo que desmentía esa información que salió en el día de ayer de que se tenía la intención de hacer los aprestos de lugar a los estatutos del PRM con miras a eh, de que el presidente Abinader pudiera elegirse en el 24. Hay una situación como una disyuntiva que usted no sabe a quién creerle porque precisamente eh, en el día de ayer también, se refirió al mismo tema, Eddie Olivares, quien es parte de la Comisión Nacional del PRM, y decía que ciertamente se está haciendo una especie de, una especie, una revisión a los estatutos en sentido general. Entonces esto crea como cierta, eh, como que no hay una coordinación entre, entre Franklin García Fermín, entre el presidente del PRM, Eddie Olivares, que es parte importante de la Comisión Nacional, nacional y es la persona que está encargada de que de, de, eso, de ese tipo de trabajo dentro del, del, del PRM y sobre todo con los estatutos. Y ciertamente se está haciendo una revisión, aunque es general, eh, una cosa como que enlaza a la otra. No deja de ser cierto la declaraciones de Franklin García Fermín eh, con lo que plantea, eh, el, el Eddie Olivares cuando dice que se está haciendo y que en dos semanas estará listo esta, esta revisión que se está haciendo a los estatutos del partido, que fue lo que debió decir Franklin García Fermín para no despertar eh, eh, ruido con esta información, eh, como salió al frente, y qué bueno que estará al frente de inmediato el, el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza cuando dice que el presidente y no es razón para no creerlo, está concentrado en gobernar y llevar a cabo el cambio que él prometió en la campaña y que está eh, 100% concentrado en llevar a cabo estas acciones. Así que es interesante eh, que el, el presidente del partido salga al frente a desmentir esta situación y ratificar que ciertamente el presidente...